Hola chicos, bienvenidos, soy Sam Y yo soy Tami Y vamos a reaccionar al capítulo número 3 De Kenan y Kel Iniciamos Kenan y oh, Y ahora es una mujer la que dijo Kenan y Kel, ¿a poco era hombre? Sí, era hombre ¿Qué, Kenan, es tu turno ¿Sabes algo? No, este libro me dio una idea Ciérralo rápido Te veré en un momento Miren el aviso que pinté le puse tres bananas por un dólar. No es por nada, pero soy un gran artista. Me parece un guante de béisbol. Obviamente no sabes nada de arte frutal. Oh. No de Está guante. bien raro la te de arriba, parece más de un de jengibre. Parece? <risa> Oye, Chris, ¿qué dice ahí? ¿Tres pulpos por un dólar? No, tres bananas por un dólar. Parece un pulpo. ¿Por no? qué no? fuera tengo mi oferta de bananas. ¿Cómo que? ¿Cómo pues no se sé. Oye, es gel. El cabello. El cabello. Para sentir si una persona como tú lo deberías hacer. Tres cosas. Plantar el del... un árbol, criar un nico y luchar Cristo. contra un nico. Uh -huh. ¿Cómo sacaste algo tan positivo de un libro escolar? ¿Cómo sacaste algo tan gratis de mi tienda? Oye, no he terminado. Oye, y sin oye. lavar. No hay nada que has querido alcanzar en la vida. En este momento mi estómago quisiera alcanzar ese emparejo. No, no quisieras algo más importante que eso. Siempre quise conocer a un esquimal. <ríe> Está bien. Pues yo fijaré mis metas para poder ser una persona realizada como Ernest Hemingway. <ríe> ¿Qué ¿Qué hace? Sí, Kelly y yo estamos fijando nuestras metas de vida. Están muy jóvenes los papás. Como que al papá le caía más que él, ¿no? Están ante el nuevo Kenan, el buscador de aventuras. Kenan, el Metas de vida. Declararle mi amor a una chica. Llegar a la cima del monte Everest. Salvar una vida. Salvar. ¿Crees? Se te soltó una trenza. Gracias Creo que acabo de salvarte el, el, la vida, ¿verdad? El, el, no, no, ay, no ay, ay, ay. Vamos Pudiste haberte resbalado y partirte la cabeza Admítelo Te salvé la vida ¿eh? abuelo, La huevo la quiere moriendo. cumplir Eso es muy gráfico La imagen mental de partirte la cabeza el Ya yo se voy. va. ¿Quieres ver cómo me meto 50 uvas en la no. boca? Como los propósitos de, de que netas, él están bien tontos mire, Hice una lista ¿Sí? No. Sí, ahí está. Son muy, muy, tontos, pero son muchos. Esquimal, montar bicicleta desnudo, ay, ver dentro de una cinta de videos, y ya eso lo hiciste. Resultar una morsa? Uh, disculpe, ¿tiene motas de algodón? Uh, están allá. Pero esa no es la muchacha es con mí, la que. Gracias. No, no es. Ella está aquí. En... ¿Sabías que solo se necesita una semana para fortalecer tu pústula? No vuelvas a decir eso. <risa> no, mucha, que Kell averigua cómo se llama. Es la muchacha bonita que está en los algodones. Dejo. Le va a gustar Kel, capaz. Dime, hey, jovencito. Eh, ¿Cuál es su nombre? ¿Sí? Mi nombre. ¡Hey! ¡Hey! Ella no es... Oh. Sí. Oh. Me llamo Ethel. Oh, lo siento señora, no nos interesa. <laughs> can... Disculpa, ¿cómo te llamas? Briana Briana ¡Kenan! ¡Se llama Briana. No ah, es. Es. ¡Qué oh. cringe! Hola, Kenan. Si alguien fuera a declararte su amor, ¿cómo te gustaría que Kenan lo hiciera? Oye, <laughs> ¿qué crees que haces? Uh, creo que le gusta. ¡Basta! Apuesto que es porque Oh, he's so cute. Una de tus metas es arruinar mis metas. <laughs> No, no está en mi lista Oye, Tengo un plan con el que lograré dos de mis metas al es mismo tiempo sí. que... ¿Qué piensas hacer? Tú y yo vamos a subir a la cima del edificio más alto del país La Torre Sears. Escucha, una vez que estemos en la cima de la Torre Sears, Entonces nosotros Tú Se y yo durmió. Le declaramos mi amor a Brianna Colgando un gran letrero para que ella lo vea Ah, ¿qué tan alta es la torre? 110 pisos. Uh, después me cuentas No, no, no, tú vendrás conmigo. 110? Vamos. Oh, oh, no, vamos, <risa> esto. Son oh, vamos. ¿Cómo obliga a aquel? O sea, es su pedo hacer eso. <risa> si le gusta la chava. Esta noche, mira la torre, Sias. Oh, está bien. Todavía no se termina su turno. ¡No! ¡Ah! <risa> <risa> Porque trae mochila, mochila de, sus... de hiking. Sí, <ríe> Solo porque va a subir escaleras. Mira, está dejando cosas como para no perder el camino, como si estuvieran en la montaña. ¿Qué estás <ríe> en el bosque. Uh, dejando migas de pan para encontrar el camino de vuelta. <ríe> Ay, el camino de vuelta es bajar las escaleras. <ríe> ¡Vamos! ¡Ay, dice tonto! O sea, vienen las flechitas. De verano, creo que sí existe alguien. No debiste traer tantas cosas. ¿Qué tienes ahí? pesas. Oye, tal vez sea eso lo que te pesa tanto, ¿no crees? ¿Qué? ¿Por qué peso. Claro que sí. Galletas de pepe. ¿Tienes algún alimento para humanos que podamos comer? Oh. ¿Frutas? Pero, te ¿tenías que traer el recipiente grande, Kel? Oh, no quiero frutas sueltas en mi mochila. Ay, no pueden mantenerse así. Yo ¿Y creo que es un adorno pegado. Sí, obvio, ¿por qué pero trajiste el exprimido? Para exprimir mis frutas. No se te ocurrió que traer tantas cosas podía resultar no sé, inconveniente. ¿A qué te refieres? Ay, como si fuera una montaña. Son 110 pisos, güey. Bueno. Es muchísimo, sí es demasiado. Yo estaría Eso. peor, ah. en peor condición. Oye. Qué muy alto, Siento ¿Qué? que algo va a salir muy an... mal. en ¿Qué no soy yo? Así si nos sí. ¿No se va a ver? O ¿Sabes qué piensa? Ay, triste cartoncito. ¿Qué? No, no, no. Creo que eso Pero se va a claro mirar. Muy bien. ¿sí? <laughs> <laughs> <laughs> Oye, ¿para qué es esto? ¿Para qué es que no toques nada? Oh, oh, ¿Por qué estamos bajando? ¿Quién para? ¡Haz que se detenga! No se más, se ¿Va a decir Kenan de Brian? <laughs> <laughs> se atascó. ¿Estás seguro? ¡Claro que estoy seguro! ¡No nos comemos. Dice Kenan Brian porque no le arrancó si la... a Brianna oh, oh, quizás si oh, lo ¡Ay, no puede ser! Oh, oh, vaya, ¡No! ¡Oh, rayos! Ahora todos van a pensar que me gusta un chico llamado Brian <risa> ¿Eso te parece un problema? Está haciendo frío y nos quedaremos aquí toda la noche Como si fuera no el único Kenan Si no volvemos a casa tus padres comenzarán a buscarnos <risa> oh, ¡Oh, ¿Qué? Pero les dije a mis padres que me quedaría en tu casa. ¿Qué? Mis padres creen que yo estoy en tu casa. Oh, claro. Nadie sabrá que estamos perdidos. Ay, ay, ay, como yo. Sí, Qué patético. Vamos, ah, <laughs> amigo, tranquilo. Amigo. Tengo una idea. Oh, es, tranquilízate, oh, va a funcionar, ya verás. Permiso. ¿Qué? Okay. ¿Por qué ve como si hubiera gente a ese nivel? Pero está viendo hacia ese nivel Obviamente no hay nada Tendría que voltear hacia abajo Exacto Me rindo ¿Cuál es tu plan? ¿Un secador? ¿Un teléfono celular? Oh. Se cago los ojos y el pelón. Qué, ¿qué es esto? Qué es muy estresado. ¿Tú sabías que eso estaba aquí? Sí, es de mi mamá. Me dijo que solo podía usarlo en caso de emergencia. ¿No te importaría si lo uso de todas formas, verdad? Dame de veras que ser amigo de que él debe ser muy difícil. Sí. No estrangularlo. Diga. Oh, sí, pa papá. Hola, es Kenan. Tu único hijo, ¿recuerdas? Lo no recuerdo, Kenan. ¿Qué ocurre? ¡Auxilio! ¡Estamos atorados! ¡Estamos atrapados! ¿Quién pisos hacia arriba! Justo debajo del letrero que dice Kenan, ama a Brian! <risa> ¿Ayer, ¿Qué está pasando? ¿A quién llamas esta hora? A los bomberos, para bajar a Kenan, aquel de la torre Sears. ¿Conoces a un tal Brian? <risa> Necesito ir al baño. Ay, oh, no. Ay, no. Es que puedas apuntar a ese árbol de allá abajo. Que si quiero que esperes. Ay. Pues con ese frío va a caer hielito. No, mira, un helicóptero. Se coge. ¡Quédan, Kel! ¡Sujétense a piel! ¡Vamos a bajar una escalera! Sí, bien. Bien. Oh, yo, voy primero. Primero yo, yo voy primero. Yo voy primero. Yo voy primero. Primero, muy bien, hagámoslo a la suerte ¿ví? Cara, yo voy primero, o sea, yo más bien. No se ve, obviamente. ¿Y qué tan cara de cómo es skin... que coja? Cara... La cara de Kenan de, ¿es en serio que lo es estás intentando? intentando... Ah, estaba intentando ver cómo cayó. Pero de verdad lo estaba intentando. Baja de esa escalera, suelta esa escalera, que no lo repetiré, Ay no. los pantalones. Ay, se le cayeron los zapatos. Lo desnudo. Está completamente. Gracias, ah. muchas gracias a todos. Eres un esquimal uh, ah. No lo puedo creer Por favor, deja de tocarme <risa> Hay cosas que quisiera preguntarte Y apuesto que tú también, ¿verdad? No, uh, en realidad no Muy bien, Este <risa> es nuestro show de esta ah, noche Damas es y caballeros ¿Puedo ayudarlo? Soy Brian, Vito Letrero <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Um, Brian, Brian, uh, ¿qué? Uh, olvida tu esquimal, debemos irnos al aeropuerto qué <tose> qué? al aeropuerto. Vamos, te lo explicaré cuando lleguemos allá, vamos. Para... ¿Cómo se para el único Brian Ay, en todo Chicago? No. Ay, no. <risas> ¿Qué te <tose> pareció? No <tose> salió. ¿Qué te pareció? <tose> Me gustó, me gustó, pero no me termina de convencer la voz. Sí, a mí tampoco. Y obviamente las caras es gran parte de lo que te da risa. porque sí. Como por ejemplo cuando está llorando Kenan. Ajá. Porque llora muy... Ay, que No le da pena Oakley Crying, o sea, hacer así... No le importa llanto. cómo se ve. Ajá. Y que él también. Me gusta mucho. Ah, bueno, ese fue el tercero. Y gracias por vernos. Peace.